En este tutorial, aprenderás a grabar la presentación en vídeo de un trabajo y cómo compartirla al profesor de tu asignatura. Lo primero es entrar en el adi de la asignatura. Una vez allí, buscaremos en la área interna el enlace al apartado que el profesor os haya indicado, en este caso, Vídeos de FG. Veremos que nos aparece un botón que dice Crear. Haremos clic. Se nos abrirán dos opciones. Elegiremos Grabar una nueva sesión. Esto nos llevará a esta página. Le daremos al botón gris que indica Descargar Panopto. Se nos abrirá un documento ejecutable. Lo abriremos y procederemos a instalar Panopto como cualquier otro software en nuestro ordenador. Una vez instalado, volveremos a ADI. Le daremos a Abrir Panopto. Se nos abrirá Panopto en nuestro ordenador. Este es el interfaz de grabación. Lo primero será elegir la carpeta de la asignatura. Nos aseguraremos de escoger la subcarpeta de asignación con el nombre que el profesor nos haya indicado. Pondremos un nombre al vídeo. Elegiremos la fuente de vídeo y audio. Y por último, seleccionaremos la opción Capturar PowerPoint. Abriremos la aplicación de PowerPoint en nuestro ordenador y le daremos al botón grabar. Una vez termine la grabación le daremos a stop y subiremos nuestro vídeo. Ya estaría subido. Espero que este tutorial te haya ayudado. Para más dudas escríbenos a calinnova.unav.es.